Antes que veas el video, te invito a que te suscribas a mi canal y active la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Esta gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal de Junior Chávez y estamos esperando el delivery Archie Pollo Broster Estamos con Panduero Luis. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo estás esperando ya al delivery? No llega, ¿no? 10 minutos creo. 12 minutos y no llega, pero ya bueno, me dijeron en 15 minutos. Dejaré su número para que lo pueden llamar y también pueden pedir delivery también. Esperan nomás gente que venga el delivery del pollo y esperemos todo chévere. Llegó el delivery de la pollería Archi. Eh, bueno, hemos pedido roster. Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien. Buenazo, vamos a darle la Mira, aquí tenemos el pollazo. Vamos a darle la mordida a saber qué tal está. La quema, la quema. A ver, ¿eh? ¿cuánta la quema? Aquí. Buenazo, gente ¡Ao! Muy rico, eh ¡Buenazo! Ahora, ahora me toca a mí buenazo gente se recomienda que vayan a la pollería archi Vaya a la brasa y pollo roster No ah, la probamos, dale a probar. Mmm, dale a probar, bro. No. Son mucho menos papel. No puedo hacer. Se van a lograr la cámara. Sale una mordidaza. Mmm. Yeah. Bueno. llegar. Y como no puede faltar el refresco Una Pepsi de medio litro Pam pam Finalizar el video voy a mandar saludos A las personas que están siempre conectadas Ahí en Facebook, en Youtube Salud gente Bueno, les voy a dar el número porque vayan a pedir su delivery. 964 72 964 72 11 Buenazo. Mm, lo recomiendo. Se lo recomienda Panduro. Eh, pollazo Esto llena magia. Sí, claro. más que ¿no? Más, sí. Ya estamos acabando el pueblo, gente, está buena. Gente, espero que les haya gustado el video Si es así, dale like, comparte y suscríbete al canal voy a mandar saludos a las personas que siempre están conectadas ahí En Facebook y el YouTube, saludos para Piero Rojas Para Lazy Gamboa, saludos para... Arrastra. Saludos para Jan Jesse Guerrero. <risas> Así está. Saludos para Vladimir Vázquez, saludos para Anthony Galante, saludos para Diego Alvarado, saludos para Carlitos Siempre más nada, hasta nada. Saludos para Jesús Landa, saludos para Luis Panuro, saludos para Juliana OC, saludos para Gabriela MQ y por último saludos para Marjorie Valenzuela. Me olvidé decirles que el delivery es totalmente gratuito, así que vayan a llamar al número, te lo dejaré aquí en la descripción de este video. Y pues dale like, manita arriba y suscríbete a mi canal. Nos vemos, chao.